Doy la más cordial bienvenida a este tu programa, ¿Cómo lidiar con el rechazo? Donde estaremos viendo un aspecto fundamental que te va a permitir darle la vuelta a este miedo al rechazo y poder ser como tú quieres y tener relaciones sanas y sentirte mejor contigo mismo, poder marcar límites en las demás personas, atreverte a hacer cosas que no te habías atrevido a hacer y simplemente explorando lo que es el rechazo, reflexionando sobre él y resignificando lo que es el rechazo y el miedo al rechazo. Bienvenido, mi nombre es Ricardo Lerran, soy psicoterapeuta TREC, comunicador y consultor de semiología de la vida cotidiana y llevo 15 años ayudando a las personas a vivir mejor, a construir su paz, a repensarse. Y el día de hoy vamos a ver ese tema que es extraordinariamente importante, uno de mis temas favoritos y uno de los temas en los que yo personalmente más he trabajado a lo largo de mi vida, que es el miedo al rechazo. Y donde yo he pasado de ser una persona muy tímida, muy introvertida, por tener mucho miedo al rechazo eh, de, de, de todos los demás en general, pero pues de, de, de figuras de autoridad, de las chicas de colegas de trabajo, eh, a realmente poder manejar el miedo al rechazo de tal forma en que he superado y he mejorado mi vida significativamente, haciendo muchas cosas que en algún momento no me hubiera atrevido. Y yo te voy a compartir este aspecto fundamental el día de hoy, que te va a permitir hacer lo mismo. Es resignificar el rechazo, porque hay un malentendido muy importante que tenemos sobre el tema del miedo al rechazo. Este, este malentendido implica que el rechazo es algo que, que nos hacen a nosotros y vamos a explorar por qué esto no es así, por qué esto no es cierto, sino que es algo que nos hacemos a nosotros mismos. Te va a encantar este programa, estoy seguro, lo preparé con mucho cariño para ti. Y vamos a iniciar con este programa. ¿Cómo lidiar con el rechazo? ¿Cómo puedes tú resignificar este miedo al rechazo? Estamos basándonos en eh, el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, donde eh, nos enseña a... Aquello que deberíamos de haber aprendido en la escuela, que nos deberían haber enseñado nuestros padres, pero no nos enseñaron. Y ahora nos toca a nosotros reeducarnos, reeducarnos para vivir mejor. Y el núcleo y la almendra de simbología de la vida cotidiana es en la resignificación. Que no es lo que sucede en tu vida lo que te hace sufrir, lo que te hace vivir mal, lo que te hace sentir el rechazo. Es lo que tú haces con lo que te sucede, lo que tú piensas sobre lo que te sucede y eso hace una diferencia enorme ¿eh? porque te permite recuperar el control de tu vida entonces basándonos en estos principios de semiología de la vida cotidiana vamos a darle la vuelta al miedo al rechazo y quiero que me compartas en los comentarios cuándo te has sentido más rechazado a lo largo de tu vida todos nos hemos sentido rechazados, todos hemos sufrido el rechazo. Y eh, es una experiencia muy humana, es una experiencia muy natural, muy normal, pero que es eh, realmente importante poder reflexionar sobre ella y darme cuenta, porque a algunos nos cuesta más el rechazo de la, la pareja o de eh, la familia. O de los amigos o de los colaboradores de trabajo, eh, y el rechazo más fuerte que podemos eh, sentir puede ser porque lo, eh, pensamos que una traición puede ser como el rechazo que más podemos, que más nos puede doler, o, o un engaño, o que se vaya la persona. Compárteme en los comentarios qué es lo que más te ha pegado, o, o cuál crees que sea el rechazo más intenso que puede sufrir una persona yo ciertamente el tema en el que más eh, fácilmente genero el, el, el, la sensación de rechazo es en el tema de la pareja a lo largo de muchos años la dinámica mis dinámicas de pareja estaban centradas alrededor del miedo al rechazo donde yo hacía lo que fuera necesario con tal de no sentirme rechazado y con tal de eh, de, de recibir la aceptación de la pareja, de que se quede y de que no se vaya, de que tengo una buena opinión de mí, de hacer lo correcto, de hacer lo adecuado. Pero eso me mantenía eh, atrapado y esclavizado a ese, a ese miedo al rechazo. ¿Tú qué es? ¿Tú cómo lo has vivido? Coméntame, te quiero leer. ¿Cuál es ese miedo, cuál es ese rechazo que te gustaría darle la vuelta? Porque yo te invito a que te enfoques en uno, en, una, en un tema de rechazo en particular, para que tú puedas decir, a ver, este es el tema que voy a reflexionar, el, el tema del de el rechazo con la pareja o del de rechazo con, con, en mi trabajo o eh, cuál es el que tú quieres trabajar. Y te tengo unas extraordinarias noticias y unas excelentes noticias, como es un tema que quiero abordar de una manera más profunda, te invito a un nuevo eh, taller que voy a estar dando y del cual la sesión introductoria es totalmente gratuita, que se llama Tres claves para resignificar tu miedo al rechazo. Y donde vamos a ir, eh, lo que vamos a ver el día de hoy, le vamos, lo vamos a ver de una manera más profunda, a lo largo de esta sesión introductoria y es un taller de asimilación de semiología de la vida cotidiana y lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que está aquí en, si estás en mi Instagram, está en mi biografía, si estás en, eh, en, en Facebook o en YouTube, lo estoy poniendo ahorita en los comentarios, es totalmente gratuito, es el siguiente jueves 3 de marzo a las 11 de la mañana y vamos a tocar ese tema a fondo para ver las tres claves para resignificar tu miedo al rechazo. Va a ser un taller fantástico y me ha encantado a mí cómo, cómo está quedando y es un taller bien importante que, que realmente te lleva, si ya tomaste tu... Eh, algún curso de semiología de la vida cotidiana, este taller te ayuda a a que lo pongas en práctica, porque tomar más cursos no es lo que va a hacer que generes una transformación. Créeme, he tomado muchísimos cursos y cuando no los he puesto en práctica, pues no me han servido de mucho. Es tomar la teoría y realmente aterrizarla, tomar la información, convertirla en cultura, convertirla en conocimiento y vivir la experiencia la experiencia y es fantástico esa experiencia de vivir con mucho menos miedo al rechazo porque así lo has resignificado. Y el día de hoy vamos a ver eh, un, el malentendido fundamental en el que está basado para después en el taller poder elaborarlo más en esta sesión introductoria. Vamos a entrar de lleno con nuestro tema. Eh, ¿El rechazo duele? Parece una pregunta que es obvia, claro que duele el rechazo, claro que hemos vivido todos muchos rechazos que, que nos ha dolido muchas veces, incluso a veces en el tema de pareja, por ejemplo, sentimos como es que me rompieron el corazón, me rompieron el corazón y eh, este romperme el corazón pues puede ser muy, muy doloroso. Pero vamos a ver aquí cómo hacerle para que nunca jamás te vuelvan a romper el corazón. Eh. Entonces, es este rechazo duele. Hay, hay un punto bien importante. Estaba el otro día escuchando una, eh, una investigación de, la, de dos universidades de Estados Unidos, de Michigan y de California, y que encontraron algo muy interesante después de hacer una serie de, de, de pruebas con, con las personas. que Está relacionado con el miedo al rechazo y que... Las, lo que encontraron es esto, que las respuestas neuronales que se generan cuando hay un miedo al rechazo eh, y el dolor que se genera en el, en, el, en el cerebro, todo dolor lo sentimos realmente en el cerebro, es equivalente al dolor que nosotros sentimos cuando, cuando tenemos un golpe físico. Y por eso es que a veces cuando alguien nos critica o, o nos dice algo, podemos sentir casi casi como si nos estuvieran pegando, como si nos estuvieran golpeando. Porque nosotros eh, muchas veces por, por la manera de procesarlo, como vamos a ver, sentimos el, el rechazo como un golpe físico y nos duele, literalmente nos duele. Y, y pueden ser de los dolores más intensos que podemos tener y que podemos sentir en la vida, ¿no? E incluso a veces de no querer ganas de, de, de, de tener nada más, ¿no? Yo recuerdo una vez, después de una eh, ruptura amorosa, el poder, el, el decir, no quiero, si esto duele el amor, no quiero volver a enamorarme en la vida. Nunca, jamás, no quiero. Y fue tremendamente doloroso. Recuerdo estar en el jardín de mi patio, de donde bebía donde con mis papás, yo tenía como 19 años, y, y, y totalmente sentirme totalmente destrozado. Y, pero dije, no, no va a ser así, no va a ser así, hay que darle la vuelta a esto y hay que hacer el corazón invulnerable, <ríe> caminar en la dirección de fortalecerlo cada vez más para que no importa qué es lo que suceda allá afuera y qué hagan los demás, no lo sufras de la misma manera. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos aquí? Eso, ¿no? Y, y aquí es importante ubicar el miedo al rechazo. ¿Es un miedo sano o un miedo disfuncional? Hemos hablado en otros programas, te invito a verlos si no los has visto, sobre el miedo al rechazo Digo, el, el miedo sano y el miedo disfuncional. Y una, una clave muy importante para ubicar estos es que el miedo sano te ayuda a proteger tu vida. Y el miedo disfuncional realmente no ayuda, no aporta, no soluciona, sino al revés. Te genera más complicaciones con las demás personas. Entonces, el miedo es sano o el miedo es es eh, disfuncional en cuanto al miedo al rechazo. Originalmente, a nivel racial, a nivel eh, ser humano, desarrollamos el miedo al rechazo porque vivíamos en la tribu y dependíamos de la tribu originalmente. Y en las planicies africanas, cuando estábamos eh, cazando y recolectando, sí... Te peleabas con el jefe, si el jefe te rechazaba o si la mayoría de la tribu te rechazaba. Y entonces uno de los grandes castigos de la antigüedad es el ostracismo, es que te, te separaran, te expulsaban de la tribu. Y ahora camina en África entre los leones y las hienas y los cocodrilos tú solo. Y entonces eso se vuelve algo eh, que traemos por eso genéticamente codificado ese miedo al rechazo y lo tenemos unido al miedo a la muerte y el miedo a la sobrevivencia, pero eso es lo que podemos resignificar, eso es lo que podemos reprogramar, porque el día de hoy, cuando alguien te rechaza, ¿tu sobrevivencia física está en peligro? No, ¿verdad? No está en peligro, para nada. Entonces, lo que, lo que sucede cuando tienes este miedo al rechazo es que son fantasmas de nuestro pasado prehistórico que regresan a tu mente y que te asaltan, fantasmas de la infancia y de las muchísimas veces que tú viviste este miedo o rechazo en la infancia que regresan eh, y que vienen a, a, a espantarte y que eh, respondemos como si estuviéramos en las sabanas de África y no pudiéramos vivir sin una tribu o respondemos como si tuviéramos cuatro o cinco años, pero eso es lo que podemos resignificar, porque ese niño pequeño de cuatro años que surge no puede lidiar con el rechazo. Pero tú sí, porque tú eres un adulto. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver que el lidiar el miedo al rechazo implica resignificar el rechazo, reentender el rechazo. Hemos sido mal educados a entender que el rechazo es algo que alguien me hace a mí. Entonces, yo voy con una chica y le digo, oye, ¿quieres salir conmigo? Y me dice, no. Y entonces yo digo, me rechazó, me rechazó. Y entonces yo vivo la consecuencia de ese pensamiento, de ese significado, me rechazó. Entonces, me rechazó, trae muchos otros significados atrás. ¿Por qué me rechazó? No soy suficientemente atractivo, no soy suficientemente inteligente, interesante, eh, importante. Y eso es lo que duele. Pero en realidad me rechazó o la invité a salir y me dijo que no. ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y llegas con tu jefe a presentarle una idea o un proyecto y te dice, no, no, está malísimo. Te sientes rechazado y sientes que no está, dices, es que me rechazó el proyecto. Eso implica una serie de significados atrás. Y te preguntas, entonces, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente bueno en el trabajo, voy a peligrar mi trabajo, me va a correr en el futuro. Entonces, ¿te rechazó o simplemente te dijo que no a ese proyecto? Esa es la clave fundamental. Comprender que el rechazo no es alguien que algo que te hace tu pareja, que te hace tu jefe, que te hace tus padres o tus hijos. El rechazo es algo que tú sientes por dentro. Es una emoción que tú tienes por pensamientos que estás generando porque te han enseñado a pensarlo de esa manera, que te han programado de esa manera y que duele. Pero lo que duele no es lo que están diciendo o lo que no te están diciendo o el silencio de la otra persona. Lo que duele es cómo lo estás pensando. Porque si tú piensas que eh, la persona te está diciendo que no porque hay algo mal en ti, pues entonces lo vas a vivir como rechazo y te va a doler. Si lo piensas de una manera diferente, entonces le puedes dar la, la vuelta. ¿Cómo lo podrías pensar de una manera diferente? Compárteme en los comentarios. Te quiero leer. A ver qué, qué se te ocurre. Aquí está mi propuesta. Resignifica el rechazo y toma el control. El rechazo no es algo que te hacen otros. El rechazo es algo que tú sientes por estar apegado a la opinión de la otra persona. El rechazo es algo que tú sientes por estar apegado a la opinión de la otra persona. Sí, lo dije a propósito dos veces, lo voy a repetir una tercera vez. El rechazo es algo que tú sientes y piensas por estar apegado a la opinión de la otra persona. ¿Qué implica eso? Implica unas grandes noticias, que es que está en tus manos el sentirte rechazado y que tanto, qué tan rechazado te sientes. Está totalmente en tus manos. Tú puedes Generar esta distancia crítica para alejarte del de no que te está diciendo la otra persona o el silencio de la otra persona para poder decir eh, eso es un hecho externo, como decimos en semiología, es parte de la secuencia de eventos externos y en dado caso un problema que requiere una solución práctica, pero no es para sufrirse. O es un hecho que no tiene solución, pues ya me dijo que no, ya no hay solución. Y entonces atiendo el rechazo y lo concibo y lo comprendo como lo que es, que es una problemática interna, que es una emoción, que está basada en una serie de pensamientos, de creencias y valores. Es una emoción que está generada por una actitud. Entonces, tú puedes resignificar ese rechazo. ¿Cuál es la base de ese rechazo? El apego a la opinión de la otra persona. Y como ese no te lleva a que tu opinión sobre ti mismo se vea afectada ¿qué pasa si tú estás seguro de que eres una persona atractiva, una persona segura, una persona interesante una persona valiosa y vas y, y, y invitas a alguien a salir y te dice que no o estás con una pareja y esa pareja te dice que ya no quiere estar contigo y se va pero tú, tu opinión de ti es que eres una persona segura una persona atractiva, una persona inteligente, pues entonces te afecta muchísimo menos porque tu opinión de ti es sólida, tu autoconcepto está bien construido. Por eso yo te invito a practicar a lo largo de esta semana el dejar de ver el rechazo como algo que te están haciendo y empezar a ver el rechazo como algo que tú estás, que está surgiendo de ti y que está en tus manos. Y que como está en tus manos, entonces puedes hacer algo al respecto. Puedes hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que puedes hacer al respecto? Repensarlo. Enfócate en la opinión que tú tienes de ti. Enfócate en que tu opinión de ti mismo es mucho más importante que la opinión que tenga tu pareja o tu expareja porque ya se fue o tu jefe o tu exjefe porque ya te corrió o tus padres o tus hijos, cualquier otra persona. Fortalece esa opinión de ti mismo y genera un corazón más fuerte. Eso es lo que implica un corazón más fuerte. Yo recuerdo mucho una vez que estaba saliendo con una chica que era divertida, alegre, ¿no? Eh, estaba empezando a salir con ella en la universidad y, y me encantaba, y me encantaba. Y sea ella la estaba pretendiendo. Y un día habló conmigo y me dijo... ¿Sabes qué? Mm, quiero que solo seamos amigos, porque pues, todavía me siento clavado con mi exnovio y etcétera, etcétera. Y recuerdo que en un primer momento fue... Ok, ok, ok, ok. Pero después comprendí cómo lo estaba viendo ella, comprendí que el rechazo estaba en mis manos y me sentí bien. Por primera vez en la vida frente a el no de una chica con la que yo quería salir, con la que yo quería andar, se sentía bien. Me sentía y dije, claro, yo elijo sentirme bien. Yo he practicado sentirme bien. Yo fortalezco mi forma de verme a mí mismo. Yo soy una persona que valgo muchísimo, como todas las personas. Y soy una persona que merezco tener una pareja. Y una pareja que quiere estar conmigo. Y si no es ella, pues no es ella. Y puede ser alguien más. Y elijo tener una opinión excelente de mí mismo. Elijo aceptarme, elijo amarme, elijo aplaudirme. Y recuerdo que fue tan liberante. Una vez más estaba en el jardín de mi casa, la misma casa, el mismo jardín, pero ahora me sentía totalmente diferente. Me sentía pleno, me sentía contento. Y le pude decir, claro, no hay ningún problema, lo entiendo, lo entiendo. Nos podemos seguir viendo como amigos, perfecto. Y nos seguimos viendo como amigos. Y eventualmente sí fuimos novios. Y eventualmente nos casamos y tuvimos un hijo. Okay. Pero ese momento fue fantástico para mí, porque fue una liberación. Por eso yo te invito a que tú te liberes de ese miedo al rechazo. Por eso yo te invito a que practiques lidiar con el rechazo te enfrentes a las circunstancias que la pueden evocar y le des la vuelta, porque no tienes que vivir esclavizado a la opinión de los demás. Y tú puedes construir una vida muy sana a través de no rechazarte a ti mismo. El malentendido se corrige al aceptarte a ti, al no rechazarte a ti, porque lo que realmente te duele es tu rechazo de ti mismo. Y en cuanto tú te aceptas, en cuanto tú te amas y lo practicas y te entrenas a que sea la actitud dominante de tu autoconcepto, de tu forma de pensarte y de sentirte en una autoestima sólida, entonces eh, lo vives diferente, lo vives diferente. Y tal vez no hay cosa que me haya ayudado a sentirme más liberado en mi vida que justamente trabajar y resignificar el rechazo y el miedo al rechazo. Y te invito a que lo hagas. Llévate esta tarea, te invito a hacer este ejercicio a lo largo de la semana. Puedes elegir de nuevo, elige de nuevo, elige tu paz, elige aceptarte a ti mismo, elige no rechazarte, elige aceptarte a ti mismo. Y por supuesto, para que profundices, te invito a esta sesión gratuita, a la introducción al taller, tres claves para resignificar tu miedo al rechazo lo puedes encontrar en mi enlace, el enlace en mi página, ricardolehran.com, en mi biografía de Instagram, en, en los comentarios, ahorita lo puse en Facebook eh, y YouTube. Y este taller, en una hora y media, vas a aprender estas tres claves para darle la vuelta al miedo, al rechazo. Este es un Taller de Asimilación de Semiología de la Vida Cotidiana. Si ya tomaste algún curso de Semiología de la Vida Cotidiana, puedes tomar esta sesión introductoria gratuita y poder practicar. Vamos a estar haciendo ejercicios, vamos a estar haciendo una meditación muy potente para darle la vuelta a este miedo al rechazo. Y va a ser el siguiente jueves 3 de marzo a las 11 de la mañana hora Ciudad de México. Te espero. Y eh, pasamos a los comentarios, a las preguntas, a, a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Nos dice, Henry, Quique, una persona segura es más atractiva, ciertamente, ciertamente, así es. Algo nos atrae de la seguridad de las personas, que, que nos gusta estar con personas más seguras, Wendy, saludos. Hola, muy buenas tardes. Total y absolutamente de acuerdo. Yo siempre pensaba por los demás y ahora me doy cuenta que yo me auto rechazaba. Y no hice muchas cosas por estar apegada no a lo que pensaran de mí, sino a lo que yo creía que pensaban de mí. Qué buen comentario, Wendy, porque es justamente ni siquiera es lo que el otro piensa de mí, sino es lo que yo, creo, yo pienso que el otro piensa de mí. Y al final de cuentas, quién sabe qué es lo que ellos realmente estén pensando. Buenísimo, qué bueno que lo has hecho y que ubicaste y te invito a seguirlo practicando siempre. Miriam, saludas Miriam. Entonces repasamos nuestro autocon autoconcepto y hacemos oídos sordos a las críticas que sigan haciendo. Así es, Miriam. Eh, que es muy diferente estar apegado a la opinión del otro y entonces estar subordinado, como vemos en semiología, a la opinión de la otra persona, a poder tener una opinión clara de ti misma y poder escuchar críticas que en un momento dado pueden ser críticas constructivas. Y, y alguien te puede dar una crítica constructiva o, o te la puede dar de forma destructiva, pero tú la puedes construir en una crítica constructiva y poder decir, a ver, ¿Cómo puedo yo mejorar eso? Por ejemplo, a mí me gusta en los talleres, eh, en las empresas, con las personas, eh, preguntar, oye, dame una retro, dame una retro. Esa retro implica pues, que me van a dar una opinión de cómo lo vieron, o idealmente orientado hacia una crítica constructiva. Pero si me dicen, estuvo fatal, espantoso, qué bárbaro, cómo te atreves a dar un taller tan malo, pues entonces procuro yo saber, fortalecer mi autoconcepto y saber que pues, mi taller es bueno, no tiene por qué gustarle a todos, pero pues, mi taller es bueno, aporta, hay mucha gente que se ha beneficiado, hay mucha gente que está muy contenta, pero si de ahí puedo sacar yo una crítica, un, algo de la opinión de la otra persona, dice, es que es demasiado largo, digo, ah, ok, mira, fíjate, creo que tiene razón, creo que es demasiado largo, pero ya capto esta opinión del otro con una mayor distancia crítica, ya no me subordino y entonces ya no me afecta de la misma manera. Gracias, good vibes, good vibes, Miriam. Mm. Gracias a ti. Nos dice, soy Chris Richards en Instagram. Comprender que la significación es imaginaria, está ligada a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Exactamente, que es el autoconcepto. Y justamente el imaginario es aquel que creo ser pero que realmente no soy, esa imagen equivocada de mí misma, que está basada mucho en lo que los demás opinen de mí. Sandra Liliana nos dice, ocuparme más de mí es la estrategia, qué bien, qué bien, indispensable la distancia crítica y no tomármelo como ataque personal, nos dice Chris Richards, así es, así es. Esta distancia crítica que me recuerda que yo no soy la opinión del otro, yo no soy la aceptación del otro, yo no soy el rechazo del otro. Uh -huh. Chris Richards, hola Ricardo, interesante. Y sí, como esto de los tres miedos y haberlos experimentado en casi cualquier relación al fracaso, al rechazo, a la insignificancia. Interesante tener herramientas asertivas. Así es, eso es lo que estamos reflexionando el día. De hoy en particular en el taller vamos a ver herramientas. Específicas en estas tres claves. Y saludos, Carla. Saludos, Eric de la Viña. Saludos, Beatriz Morales. Y eh, nos dice Sandra Elena: sufría mucho con el rechazo de la pareja. Eh, sí, sí, sí, sucede. Sucede. Muy bien. Dice Salud Sandra Liena por eso el síndrome del corazón roto, miocardio, por estrés, un impacto fuerte con síntomas similares a un infarto. ¡Wow! Exacto, no es cuando literalmente sí se, se te rompe el corazón. Lucho con los silencios. Fíjate qué, qué, qué buen punto, ¿no? Eh, ¿Cómo estás significando el silencio? ¿Qué dice el silencio para ti? ¿Y qué es lo que quieres que diga? ¿Por qué crees que el silencio dice algo de ti? En vez de prestarle atención al silencio, ¿qué pasa si le prestas atención a tu ausencia de silencio y a las palabras que están pasando por ti relacionadas con sentirte rechazada por un silencio? Muy buen, muy buen comentario. Pues muchísimas gracias por tu atención suscríbete a mi canal de YouTube, dame like en Facebook, compárteme, dame like en Instagram si te gustó el contenido de este programa y compárteme con una persona con quien crees que se pueda beneficiar y le puede interesar cómo lidiar mejor con el miedo al rechazo y aprovecha esta sesión introductoria gratuita que vamos a tener en vivo el siguiente jueves 3 de marzo. Regístrate en ricardodelarrant.com y nos vemos allí. Un abrazo enorme